I'm días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de seminarios formativos online llamado Investigando Nos Transformamos. Y es la apertura de una propuesta que tiene un contexto muy muy sólido en el ámbito de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid y de plena inclusión. Significa darle continuidad a una alianza, una alianza que ha tenido muchos frutos y que nació en el año 2004 con la firma de un convenio, fue el día 21 de abril del 2004, en el cual un señor que se llamaba eh, Ángel Gabilondo, no sé si os suena, rector de magnífico de la Universidad Autónoma, firmó un documento y lo firmó también el presidente de entonces de FEAPS, Pedro Serrano Piedecasas, con la idea de establecer una relación estable, sólida, de trabajo entre las dos instituciones. Aquello, ese, ese convenio marco, tenía como cuatro grandes líneas de trabajo. Una era la promoción del voluntariado, otra era la, eh, avanzar en metodologías de evaluación, promover la calidad en la atención a las personas con discapacidad intelectual de desarrollo de sus familias y también impulsar acciones de formación. Claro, las cosas cuando surgen tienen un histórico detrás. Cuando firmó don Ángel Gabilondo y, y Pedro Serrano aquel documento, había una tarea que había surgido pues años antes, eh, haciendo posible esta alianza. ¿no? Y en esa historia hay dos personas que tienen eh, gran parte de culpa de que esa relación eh, se haya dado durante tanto tiempo y son pues Mercedes Belinchón y Javier Tamarit. Mercedes y Javier coincidían allá por los años 79 en el inserso con Ángel Rivier dando formaciones vinculadas pues a temas del autismo, de la modificación de conducta por parte de Javier y establecen una, una alianza, una amistad una cooperación de la que poco a poco otros nos hemos ido beneficiando. ¿no? Y trasladan esos proyectos, cuando Javier también se incorpora a FEAPS, los trasladan y los, eh, y los fortalecen en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid, en torno de despliegue y desarrollo profesional de Mercedes Belinchón y también la Universidad de Referencia de, de Javier Tamagir. ¿no? Hay otra, una tercera persona cuando surge este convenio que forma parte también de, de Plena Inclusión, que es Bernardo Díaz Salinas, que por entonces fue responsable de la fundación eh, de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, y empiezan a aparecer una serie de frutos de, de este convenio. Ha sido un espacio de innovación donde apareció el primer, las primeras aproximaciones desde un ámbito académico de la accesibilidad cognitiva, un programa como eh, yo también digo 33, que estaba vinculado al derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, investigaciones en distintos ámbitos, en el ámbito de la educación, de la educación inclusiva, como digo, de la accesibilidad cognitiva, de también la evaluación eh, vinculada a las personas con, con autismo. Se incorporó también la formación en el ámbito universitario de las personas con discapacidad intelectual, recuerdo, y yo tuve la suerte, de ser eh, formador en alguno de los cursos también financiados por, por Universia. De, de, de evaluación de la calidad eh, que se re, realizaba por las propias personas, es decir, es un espacio que ha tenido eh, grandes resultados también hemos vivido eh, situaciones de dificultad juntas y que nos ha fortalecido, pues recuerdo momentos de la gran recesión de la crisis económica y donde pues, había situaciones de, de importante dificultad en ese ámbito eh, nació también el, el máster de, de la UAN y plena inclusión de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias eh, y los procesos eh, psicológicos y calidad de vida que ha dado una generación de alumnas y alumnos que han nutrido a nuestras organizaciones. Con todo esto, que quiero decir? Que es una historia eh, basada en el trabajo, en el rigor basada en la confianza mutua, en una alianza estable donde se ha desplegado un enfoque centrado en la investigación, centrado también en la práctica y en esa conjunción entre instituciones y personas que hacen posible que esos eh, frutos estén ahí. Me gustaría en este inicio de, de este seminario pues rendir un homenaje y una gratitud muy profunda a Mercedes, a Javier, a todos los profesores, a la gente del Centro de Psicología Aplicada que también nos ha eh, tratado durante estos años, al personal de, de la cafetería que nos hemos sentido como en nuestra casa, pues a Ruth, a Ruth Campos, a todo el equipo. ¿no? Y, y hoy yo creo que ponemos un punto y seguido, iniciamos otro capítulo de nuestra colaboración y que tiene que ver con... Con este investigando nos transformamos. Hay una evidencia con el COVID que la investigación es la que nos da salidas a, a las personas. La vacuna, por ejemplo, eh, es un ejemplo claro de que tenemos que invertir en el conocimiento, que tenemos que invertir en la universidad como un recurso público y de primera necesidad para que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, tengamos vidas mejores. Y en esa línea presentamos tres seminarios eh, que yo creo que van a ofrecernos mucho valor, mucho conocimiento, mucha profundidad, en un tiempo donde las cosas creemos que son rápidas, que arreglamos nuestra vida mandando dos tweets o viendo un vídeo de YouTube de tres segundos, y hay cosas que necesitan de un nivel de profundidad, de conocimiento y plena inclusión tiene que estar siempre aliada a, a esas instituciones y a esas personas. Así que para mí y para plena inclusión es un motivo de satisfacción abrir este, este ciclo de, de seminarios, con uno, el primero que es versano sobre la atención temprana, claves desde la investigación ...para el seguimiento del desarrollo y donde hay, y me consta, un trabajo de muchos años, de un equipo muy armado... ...y que seguramente nos va a proponer vías de trabajo aplicadas en personas, en familias, en servicios... ...que nos va a ayudar a seguir en este camino. Así que sin más, y poniendo en valor esa gratitud y satisfacción de estar hoy con vosotras y vosotros. Le cedo la palabra a Mercedes Belinchón que nos presente el seminario y bueno, pues además de, de cederte la palabra, pues un fuerte abrazo que espero dártelo eh, en presencial, que es como se tienen que dar los abrazos. Muchas gracias, Enrique. Eh, recoge ese abrazo encantada y la invitación a compartirlo de verdad en cualquier otro momento. Y te agradezco mucho la presentación que has hecho del, del ciclo. Eh, me queda solamente añadir a lo que ya has dicho dos o tres cositas muy rápidamente. ¿no? Bueno, la, en primer lugar, que eh, las personas de la Universidad Autónoma que vamos a participar en este ciclo y que llevamos colaborando con plena inclusión antes FEAP. En todas las actividades que se han desarrollado en el marco de ese convenio marco al que tú has hecho referencia que se firmó en 2004, estamos realmente muy contentos de que eh, se haya retomado ahora con este ciclo de investigando nos transformamos lo que en origen fueron unas jornadas que se organizaban en el contexto solo del, del máster de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de sus familias. Eh, de esas jornadas, eh, el foco en esas jornadas, el foco estaba precisamente en cómo los avances de investigación, los procesos de reflexión conjunta entre investigadores y profesionales de plena y de fuera de plena podían enriquecer precisamente las prácticas profesionales y la mirada en general acerca de los problemas ¿no? y los retos a, a resolver conjuntamente. Y ahora, eh, no solamente con este ciclo cogemos el testigo de esas jornadas, sino que invertimos de alguna manera los términos. ¿no? Y personalmente, pues eh, nos gusta mucho que el foco esta vez se haya puesto en dos ideas, ¿no? o en tres. Una, que este es un ciclo sobre investigación, ¿no? porque nos va a permitir eh, ver cómo la investigación se puede aplicar y de hecho se aplica dentro y fuera de la autónoma, pero aquí vamos a visibilizar lo que se hace sobre todo en la Universidad Autónoma junto con vosotros, a temas que son de interés común y eh, en relación con una diversidad de metodologías también muy, muy amplia. Creo que esto es importante porque muchas veces los profesionales digamos La palabra investigación le remite directamente a un contexto de laboratorios y batas blancas pues como muy alejado aparentemente de la realidad cotidiana de su, de su actividad. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver en este ciclo es cómo eso no es así y cómo hay muchas formas de hacer eh, investigación, muchos métodos de investigar que pueden aportar resultados eh, interesantes. ¿no? La segunda idea es que el título del ciclo es que la investigación nos transforma, ¿no? es decir, que cualquiera esté trabajando en la universidad, en la academia, en un laboratorio o eh, en un servicio de atención temprana o en cualquier otro eh, espacio de intervención con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, eh, cualquiera que eh, se acerque digamos, a, a los procesos de investigación y que se… Aplique, diríamos, ¿no? a esa, eh, ese hábito de búsqueda, de, de cuestionamiento, de reflexión, de paciencia, ¿no? para tranquilamente analizar eh, cómo recoger datos más útiles, cómo eh, interpretar esos datos y cómo poder devolverle a la sociedad ¿no? la posible utilidad de esos datos. Entrar en ese proceso siempre nos transforma. Nos transforma como personas y es un elemento fundamental para poder transformar otras cosas, ¿no? para poder transformar prácticas profesionales, prácticas de investigación y, eh, en definitiva, pues, intentar transformar la realidad en la que estamos inmersos, que, es, que parece cada vez no solo más rápida, sino, sino más difícil. ¿no? Eh, por tanto, mmm, destacar nuestro nuestra alegría, ¿no? porque este ciclo esté planteado como, como se ha planteado. Agradeceros muy sinceramente digamos, la receptividad para digamos continuar con, con este tipo de actividades de formación y eh, agradeceros muy sinceramente que en esta ocasión os hayáis encargado de la organización del ciclo. ¿no? El poder hacerlo virtual tiene una proyección que nunca habríamos podido alcanzar con, manteniendo un formato solo presencial, pero también eso eh, implica ¿no? un soporte técnico, un soporte de organización que en esta ocasión pues, bueno, habéis asumido vosotros con gran eficacia y por tanto no podemos más que daros unas gracias muy sentidas y desearle a todas las personas que os habéis conectado que eh, pues este ciclo, eh, digamos, o sea tan estimulante o tan útil como eh, lo ha sido para nosotros mismos a la hora de presentar nuestras intervenciones. Y nada más. Eh, Ruth, como coordinadora de esta sesión, eh, ¿quieres decir alguna cosita? No, daros las Gracias. A ti, por supuesto, Mercedes, a Enrique también por su presentación, a todos los compañeros de Plena Inclusión, como has dicho, por la organización de este ciclo de investigando nos Transformamos, también a los compañeros a Fermina Rosa y Inés, que nos están ayudando muchísimo desde, desde lo técnico y por supuesto a todos los asistentes por, por haberse conectado aquí. Como has dicho, bueno, pues, lo virtual tiene algunas desventajas, pero tiene la enorme ventaja de que le estamos llegando a mucha gente. Me ha parecido leer en el chat que incluso gente de Paraguay bueno, no quiero ni pensar en el, en el desfase horario, algunas de nosotras, no, no, no, no yo, pero alguna de las compañeras que va a hablar se ha conectado hoy a las cinco y media de la mañana desde Canadá también para, para poder participar en este seminario. Entonces, simplemente daros las gracias a todos y si os parece bien empezamos ya con las presentaciones para que nos dé tiempo a todos a contar lo que, lo que hemos venido a contar y empezamos... Contigo, Mercedes, si te parece bien. Voy a hacer una brevísima presentación para dar tiempo a, a todas las ponentes de hoy. Mercedes Berinchón Carmona es profesora titular del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma. Es doctora en psicología, es codirectora. Es, fue, bueno, <ríe> seguimos siendo en parte. Decíamos que al año que viene celebraremos ese décimo aniversario de la primera promoción del Máster One Plan Inclusión en Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual y o del Desarrollo y a sus Familias, Procesos Psicológicos y Calidad de Vida. Y es miembro del Grupo de Investigación La Veritea, del que hablaremos en un momento. Ella nos va a presentar eh, la conferencia Transformando los Modelos del Desarrollo Humano que guían la atención temprana, la aportación del VITAD. Y en su presentación nos va a transmitir esa urgencia de adoptar otra mirada, hacia el desarrollo temprano y la necesidad de contar con instrumentos que permitan analizar las prácticas de atención temprana desde esa nueva mirada. Cuando quieras Mercedes y muchas gracias Muchas gracias a ti Ruth eh, espero que se vea bien la. la se ve perfectamente la Bueno pues eh, te agradezco Ruth esa presentación no sé si has dicho que estoy jubilada eh, quizás el único dato que no has mencionado de mi filiación actual, pero bueno, como está claro que somos vocacionales en estas cosas, pues la jubilación no parece que, que opere, ¿no? Bueno, eh, sin preámbulos, quiero entrar directamente en materia recordando eh, un principio básico de la psicología cognitiva, según el cual, para entender las conductas y las acciones humanas que hacen por las personas, y en su caso para poder modificar estas conductas no es suficiente, no basta con conocer y con cambiar el entorno físico en el que nos movemos las personas, sino que es preciso también conocer y cambiar sus representaciones mentales, es decir, los conocimientos, las expectativas, eh, las actitudes que cada uno de nosotros tiene sobre esa realidad. ¿no? Estas representaciones conforman o forman... Lo que eh, en psicología se llaman teorías o modelos mentales espontáneos, eh, intuitivos. Y son modelos mentales que se nutren a partir de la experiencia vital que cada cual tiene en su interacción cotidiana con las cosas, con los animales, con las personas. Son modelos además, y esto es importante, que se adquieren y que operan de manera implícita es decir, en que intervenga la conciencia. Por eso son modelos mentales muy difíciles de, de explicitar y de compartir con otras personas. Las acciones y las prácticas profesionales, como las hacen personas, pues están guiadas también, lógicamente, por modelos mentales. Pero va a ser un indicador muy importante de calidad o de buena práctica, que en este caso... Esos modelos que orientan la acción no sean los que eh, intuitiva o espontáneamente cada profesional, cada persona ha desarrollado de manera eh, pues eso, espontánea o intuitiva, sino que esos modelos que guían la acción profesional sean precisamente los que han sido validados, han sido aceptados por la comunidad científica. Perdón, Perdón se me ha ido la pantalla. Visible ratón. Aquí. Eh, decía que eso Nada. Perdonad. Esto es. Decía que, que estos modelos que guían las acciones profesionales no deben ser los modelos espontáneos, sino modelos que han aceptado, que acepta la comunidad científica. Y esto solamente ocurre cuando los postulados de esos modelos. Eh, se pueden justificar eh, racionalmente, lo cual tienen que ser modelos eh, explícitos y explicitables, y también cuando los modelos tienen una buena base empírica, lo que en el caso de la atención temprana equivaldría a decir que los modelos científicos más recomendables como guía de prácticas de calidad en este ámbito serían los que han demostrado ajustarse mejor a los datos disponibles por la investigación sobre cómo cambian o progresan los bebés en sus primeros años de vida, serían también aquellos modelos que se pueden explicitar, justificar o argumentar mejor, lo cual me parece un elemento muy importante a la hora de poder explicarle a las familias lo que hacemos y lo que eh, ellos pueden hacer y pueden esperar. Pero como ocurre también con las actividades artísticas, en última instancia, eh, el arte es, al eh, igual que la ciencia, una estrategia o una manera de intentar uh, representar la realidad para ayudarnos a entenderla y a cambiarla, ya que como ocurre también con las actividades artísticas, los modelos en los que pueden inspirarse las prácticas profesionales de evaluación y de intervención en atención temprana son modelos muy diversos, no eh, modelos además que reflejan también eh, modas históricas y siempre reflejan inevitablemente los sesgos personales de cada artista o de cada persona. ¿no? Eh, sin embargo, eh, es eh, un riesgo grande el hecho de que eh, tanto en la práctica artística como en la ciencia los profesionales se limiten exclusivamente a la repetición, digamos, por inercia de modelos eh, previamente ya instituidos, ¿no? eh, incluidos modelos que eh, se perpetúan por la práctica pero que desde un punto de, vista de, de, de un punto de vista de su fundamentación han quedado obsoletos hacia el tiempo. Los copistas y las copistas que desde ya el siglo XIX ¿no? eh, pueblan los pasillos del Museo del, del Prado, por ejemplo, y de otros museos, hacen exactamente eso, reproducir sin cambios eh, y de la manera más exacta posible modelos y técnicas que se desarrollaron previamente, a veces muchos siglos antes. ¿no? Y ellos y ellas lo hacen por puro gusto o como parte de su entrenamiento técnico. ¿Mm? Sin embargo, si lo que queremos es mejorar las prácticas de atención temprana y asegurar que estas prácticas tienen un impacto positivo sobre el desarrollo de los bebés usuarios de esos servicios de atención temprana, no revisar críticamente o no actualizar las ideas previas sobre cómo se produce el desarrollo temprano y cuáles son los determinantes de los cambios en esa etapa de la vida no es una opción. Revisar los modelos sobre el desarrollo que explícita o implícitamente están sustentando las prácticas profesionales de atención temprana es, sin embargo, una tarea extraordinariamente difícil. Y lo es porque exige desprendernos o desaprender de lo que no nos sirve y este es siempre un ejercicio o un proceso cognitivo muy complicado. Es un proceso además que exige un esfuerzo enorme de explicitación, de formación teórica y de acompañamiento en esa formación y para nada de esto apenas tenemos recursos, hay que reconocerlo. Aún así... Yo querría aprovechar y usar esta presentación de hoy precisamente para destacar que ese esfuerzo de actualización es ahora más necesario que nunca, fundamentalmente porque el ritmo de los avances en el estudio científico de los primeros años de vida está siendo rapidísimo en los últimos años y por tanto la distancia entre los resultados de la investigación evolutiva básica y muchas prácticas profesionales empieza a ser abismal. Los recursos de evaluación, por ejemplo, que están disponibles en el mercado, los famosos baby test que eh, se usan habitualmente también en contextos de investigación, en los servicios profesionales ¿no? y que dan una referencia evolutiva, diríamos normativa, eh, que siguen pidiendo las administraciones ¿no? en, en, en los informes profesionales. Eh, son, por ejemplo, eh, recursos, son pruebas que siguen dejando fuera áreas y mecanismos de desarrollo que, como van a comentar después mis compañeras, se ha demostrado que a ciertas edades resultan esenciales, por no hablar de hasta qué punto eh, estos test siguen proyectando, en su mayoría, una imagen ya muy obsoleta sobre el funcionamiento y las habilidades del bebé. Es una imagen que las presenta como si fueran habilidades independientes unas de otras, que progresan linealmente ¿no? y que cambian, no se sabe muy bien gracias a qué. Muchos proyectos de transformación en atención temprana omiten además directamente la revisión de sus supuestos teóricos de base sobre el desarrollo humano, dado que su foco se dirige en primera instancia a otros elementos que son también fundamentales y clave en las intervenciones, como es, por ejemplo, la participación de los padres, el desplazamiento hacia entornos más naturales, etcétera, que son elementos que a su vez requieren y están exigiendo un trabajo muy importante de teorización y de eh, sistematización. Sin embargo, del mismo modo que ahora los bebés y sus cuidadores pueden viajar, con artefactos físicos mucho más funcionales que las maletas de antes. Son artefactos físicos pues, como esta mochila en la que uh, han estado digamos, llevando a mi, a mi nieto Daniel este verano por todos los sitios. Pues eh, lo que nos encontramos es que eh, de mismo modo, como decía, que podemos viajar, los bebés pueden viajar ahora, sus cuidadores, con artefactos físicos que son más funcionales, más modernos y sobre todo artefactos que están incorporando ya eh, los últimos descubrimientos y avances científicos, pues en el caso de las mochilas, por ejemplo, eh, descubrimientos sobre la biomecánica del cuerpo humano. Pues así también los profesionales y los investigadores interesados en asegurar el impacto de sus prácticas de atención temprana sobre el desarrollo de los bebés, tienen ahora a su alcance eh, artefactos mentales, modelos teóricos que son no solo más modernos, sino sobre todo potencialmente más útiles para sus propósitos de transformación, porque van a explicitar mejor cuáles son precisamente cuáles son precisamente los eh, mecanismos que motivan el desarrollo. En las últimas décadas se puede afirmar abiertamente que se ha producido una auténtica revolución paradigmática en el campo de los estudios sobre el desarrollo humano. Algunos de los nuevos modelos teóricos, como los que eh, muestro aquí en, la, en, la, en, esta, en esta pantalla, son modelos teóricos que podríamos, digamos, agrupar o etiquetar de una manera muy genérica bajo el título general o la etiqueta general de modelos neuro, perdón, neoconstructivistas, que son modelos a los que damos un particular valor en nuestro grupo de investigación. Son modelos que enfatizan precisamente la necesidad de abandonar supuestos muy arraigados por ejemplo, la idea piagetiana de que las trayectorias del desarrollo de todos los niños son bastante, ¿no? es decir, completamente lineales, ¿sí? es decir, que siguen unas fases siempre de la misma manera. A cambio, eh, estos nuevos modelos tratan de explicar el desarrollo tal cual observamos que se despliega ante nuestros ojos como un proceso muy dinámico que tiene lugar simultáneamente diríamos, en muchas pistas o ámbitos de capacidad interdependientes y en el que se observan además, esto es particularmente importante en el ámbito de la atención temprana, se observan enormes diferencias individuales. El desarrollo además se ve desde estas eh, perspectivas como eh, hace Annette carmelov eh, Smith o como hacen Esther Telen y Linda Smith con sus Enfoques respectivos del neuroconstructivismo, lado de la teoría de sistemas dinámicos, por mencionar solamente algunos de ellos, pues como decía, estos nuevos enfoques ven el desarrollo como un proceso en cascada cuyas trayectorias y cuyos resultados observables se van a modelar de un modo un tanto azaroso e impredecible dependiendo tanto de las condiciones biológicas y psicológicas de cada bebé como de las características de los entornos y de las personas con las que interactúa. De modo que estas teorías, en definitiva, entienden el desarrollo como el resultado de factores, y de contextos, de múltiples clases, en múltiples niveles de complejidad, que van desde lo celular a lo sociocultural, y que son factores y contextos que interesaría tener en cuenta y tratar de incorporar, de algún modo, tanto en los procesos de evaluación como en las intervenciones tempranas. Contamos, por tanto, ahora, desde hace algunas décadas ya, no es decir, desde, antes, desde ayer mismo, sino que llevamos con estos modelos desarrollados hace uh, prácticamente tres décadas. Contamos, como, como os decía, con modelos científicos que nos permiten mirar de otra manera el desarrollo temprano las capacidades que son fundamentales, los contextos y momentos que son críticos para el desarrollo de esas capacidades y sobre todo los mecanismos que favorecen ese desarrollo, mecanismos de los que después nos van a hablar las compañeras del Grupo Traveritea y que en cierta manera se están teniendo ya en cuenta en proyectos como los que nos va a contar Cristina. Estos nuevos modelos nos permiten repensar cómo evaluar el desarrollo de los bebés y también derivar indicadores de observación distintos de los tradicionales para evaluar, no solamente al bebé, sino los avances de los propios servicios de atención temprana en sus procesos de mejora y de transformación. El proyecto VITAT o VITATE, eh, que impulsó Javier Tamarit en plena inclusión en 2016, eh, y que implicó la creación de un grupo interdisciplinar de trabajo al cual fuimos invitadas, por suerte, eh, Ruth Campos y yo, y en el que están presentes pues, eh, Cristina y otros compañeros como de, de Asprona, como Ada Salvador o Juan Martínez, eh, Marga Cañadas, eh, eh, Marian Rabasot de, de, de, del Grupo AMAS eh, y también Esther Bogajo. Eh, fue un grupo de trabajo y un proyecto, como os decía, que se propuso eh, desde sus eh, eh, comienzos, exactamente esto: elaborar una herramienta de fácil aplicación que permitiera valorar el impacto de la transformación de los servicios de atención temprana en los cuatro ámbitos que veis ahí, eh, y que incorporara en, en esta valoración de impacto. en cada uno de esos ámbitos, los modelos y los hallazgos más recientes de la eh, investigación. En el caso concreto de la parte del VITAT que trata de eh, rastrear eh, el, el desarrollo, los cambios en el desarrollo, eh, fundamentalmente este eh, trabajo nos ha permitido proponer una primera eh, matriz de 10 eh, vectores cuyo desarrollo nos parece que refleja bien el, lo que conocemos acerca de los cambios, de los resultados, de los mecanismos del cambio evolutivo que eh, se producen en los primeros años de vida y que eh, nosotros presentamos eh, definidos, eh, explicitados, junto con un primer eh, grupo de indicadores operativos eh, que permiten a los servicios valorar hasta qué punto su trabajo y su, los cambios en sus prácticas eh, se acomodan, eh, están alineados con estos vectores, eh, digamos, basados o fundamentados en la investigación. Muy rápidamente, estos vectores que hemos propuesto para la valoración del impacto de las prácticas de atención temprana sobre el desarrollo tienen que ver con eh, la posibilidad de valorar si se están eh, observando y se están dando indicaciones eh, de intervención que van orientadas al desarrollo de, por una parte, en primer lugar, un sistema eficiente de procesamiento de información, teniendo en cuenta lo que vamos sabiendo acerca del desarrollo muy temprano y la interdependencia entre mecanismos y sistemas eh, de bajo nivel, pudiéramos decir, como pueden ser la sensopercepción la atención, algunos sistemas de memoria, el control motor, tienen que ver con la posibilidad de observar y de intervenir para mejorar eh, las relaciones sociales significativas que el bebé establezca tanto con los adultos como con otros niños, con su capacidad para implicarse y participar activamente en las acciones con los objetos y en las interacciones con las personas de una manera también proactiva. Tienen que ver con la capacidad de de los bebés para ir adquiriendo conocimientos relevantes sobre su mundo conocimientos de tipo tanto declarativos como procedimentales con su capacidad para eh, manejar, comprender y utilizar representaciones simbólicas algunas analógicas como en eh, los dibujos, en los pictogramas pero otras simbólicas y muy convencionales como, como es el caso del propio lenguaje la capacidad también como vector 6 de que los bebés vayan desarrollando y generando representaciones sobre los estados emocionales y mentales, los estados internos en general eh, de las otras personas y también de las suyas, los, los suyos propios. Tiene que ver con la, eh, el desarrollo de la competencia o de la capacidad para usar eficientemente recursos de comunicación intencional en todas las modalidades, verbal, no verbal y de manera eh, eh, multimodal, integrando varias de ellas, con la capacidad también de autorregularse, con la capacidad de desarrollar una cierta conciencia de su identidad personal que eh, será la base de su posterior memoria autobiográfica, y con la capacidad de desarrollar los mecanismos eh, de razonamiento, eh, mecanismos cognitivos que permiten ir más allá de los datos, inferir reglas, eh, establecer o participar en juegos de simulación o de ficción eh, y, otros muchos, eh, y otras muchas actividades imaginativas. ¿no? Lo que hicimos fue, entre 2008 y 2019, fue pilotar una primera versión de esta herramienta del VitaT, en plena inclusión, que nos permitió eh, recabar información sobre cómo se estaba trabajando con 288 niños, eh, utilizando para ello eh, los informes, las puntuaciones que en el VitaT dieron 288 profesionales y 806 familiares. Y a partir de los datos de ese pilotaje, que, se, que iniciamos un proceso que se eh, interrumpió también por el confinamiento, eh, iniciamos un proceso que ya ha arrancado otra vez con fuerza eh, hace muy poquitos meses, que es la revisión del eh, VitaT y la eh, elaboración de una eh, versión que ya veremos como la llamamos, VITAT revisado, modificado, versión 2.0, como la llamamos un poco de broma entre nosotros ahora, que, cuyo objetivo es la de presentar nuevos indicadores en un formato mejor explicado que facilite no solamente la aplicación por parte de los profesionales, sino también que posibilite la formación acerca de, los, de la lógica, y de la fundamentación científica que subyace a esos indicadores. Confiamos en que esta nueva versión del VITA-T pueda estar disponible a, a lo largo del 2022 y eh, bueno somos muy conscientes, todo el equipo, de que el vita como todos los instrumentos de, eh, eh, digamos de análisis, de descripción, ...de eh, fenómenos complejos, eh, va a ser inevitablemente una herramienta que solo va a poder aportar una imagen que captura una parte muy muy muy pequeña de la realidad. Sin embargo, la verdad es que estamos muy ilusionados con que pueda facilitar cambios en los servicios de la atención temprana a fin de promover trayectorias de desarrollo de niños... Cada vez más autónomos, seguros, felices, con capacidad para conocer bien el mundo en que les va a tocar vivir, el mundo que les vamos a dejar, y también para cuando llegue su momento poder también transformarlo y mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu estupenda presentación y gracias a Daniel también por su estupenda sonrisa. ¡Qué guapo! Bueno, seguimos. Seguimos en este primer seminario del ciclo y ahora me encantaría dar la palabra a Cristina Díaz Sánchez, coordinadora provincial del área de atención temprana de Asprona y del CEDIAP de Asprona de Apei, licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Alicante y diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha, quien nos va a hablar de quién soy, la historia de mis relaciones. Desde esa nueva forma de mirar que nos ha introducido también Mercedes, compartimos también con Cristina la relevancia de atender a los contextos del desarrollo en el que las relaciones son fundamentales. La situación extraordinaria, se si ha hablado a lo largo de, del ciclo de hoy, a la que nos sometió y todavía nos somete la pandemia por COVID-19, constituye un escenario idóneo en el que analizar el impacto de estos contextos sobre el desarrollo del bebé. Así que cuando quieras, Cristina, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias Ruth. Y quería comenzar la presentación. Especialmente agradeciendo la invitación a participar porque, bueno, por un lado es un privilegio poder estar aquí con, con vosotras hoy y al mismo tiempo reconozco que, que me supone también en esa parte de, de no considerarme tan, tan, tan investigadora, pero sí con esas ganas de, de recoger datos, de, de poder transformar. Voy a ver si me deja compartir totalmente la, la pantalla, que se si ha quedado esto un poquito anclado. Ay, y no me deja llegar a la pantalla completa. A ver un segundo si me perdonáis. Ay. Bueno, estoy teniendo algunos problemas técnicos. Voy a dejar de compartir un segundito pantalla y volver a compartir. Muy bien, no te preocupes. Sí. Ay. La barra es que se ha quedado como anclada y no me permite Ay, no te deja poner presentación. Sí. No, no me deja salir de la función, bueno. Bueno, así lo vemos bien también. Lo vamos a... Un, lo tipo, vamos. un poquito más pequeño, si quieres. Para... No, si es que, disculpadme, pero, cosas sea, como decimos del... del directo. Vamos a ver si en esta segunda... Pues, vamos a ver. A ver si desde aquí nos dejas ser... disculpa, pero ay, qué jaleo, estoy armando en un momento. Ay. No sé si desde la parte logística alguien me podría echar un segundo, una mano. Porque es que ya ni siquiera me deja recuperar las... Mira, Cristina, la si quieres, tendrás que cerrar este, este archivo sin guardar cambios. Asegúrate uh -huh. de no cambiar los cambios. Vale, y vuelvo a abrir otra vez. Eso es, volver a abrir. Vale, bueno, se está abriendo. A ver. Vale, pues vamos a ver si ahora tenemos... Más suerte Bueno, pues no, no le voy a tocar mucho Para que nos permita Al menos pasar, pasar las diapositivas sí, que Si digo... es Cristina, únicamente eh, Arriba ves que te aparece la, la última opción Es la de vista ¿Sí? Ahí te dejes seleccionar vista lectura Pero como dices, como así lo vemos bien eh, Mira, ves vista de lectura Es el cuarto icono Vale. Ay, muchas gracias Bueno pues a riesgo de no demorar más, quería sobre todo agradecer y, y bueno, y especialmente veo que, que, que esto conecta ¿no? con lo que nos introducía Mercedes y esa importancia de, de conocer y reconocer cómo funciona el desarrollo, el desarrollo infantil. La propuesta que os traigo hoy creo que, que lejos de traer muchas respuestas, posiblemente traiga traiga más preguntas y como bien decía Mercedes, cuando hablamos de desarrollo infantil eh, empezamos a empaparnos de esas visiones que nos plantea el neuroconstructivismo y ahí un poco lo que, lo, que nos, lo que nos emerge al intentar profundizar y conocer es que al final que conocer la historia de cada niño cómo evoluciona tiene que ver con conocer las relaciones, las relaciones que nos mantienen y que nos sostienen y no me voy a alargar, porque creo que esto lo ha explicado muy bien Mercedes, y yo creo que cuando hablamos de desarrollo infantil, Anette Carnilov, yo creo que, bueno, y en este caso también Ruth Campos, que todos los que estamos y hemos formado parte de formaciones con, con la autónoma, empezamos a entender... Que, bueno, pues que las funciones se van especificando de manera progresiva. Esas ideas que muchas veces nos ha, nos ha comentado Ruth, de, de que esto es más allá que una, navaja, que una navaja suiza, en la que venimos con una serie de, de kits o de, o de componentes. Y con esto veíamos que era especialmente interesante reflexionar sobre cuáles son las esencias del, del desarrollo, qué es lo que marca el desarrollo infantil, especialmente conectándolo con el contexto de la COVID, porque como bien nos decía Mercedes, el desarrollo es fruto de numerosas interacciones que aparecen en cascada con numerosos factores de carácter interdependiente. Eh, lo que hemos visto, especialmente en la práctica, en los servicios de atención temprana durante el tiempo de confinamiento, es que las realidades de desarrollo de, de los niños han sido totalmente diferentes. Han sido totalmente diferentes y han aparecido numerosos, numerosos retos. En virtud de esa situación, hemos intentado empaparnos de esa idea de que investigando nos transformamos. Y aunque desde Asprona hemos, hemos ido dando pasos en esa dirección con un proyecto piloto sobre transformación en 2013-2014, con un plan de implementación eh, sobre las prácticas y, y bueno, que se materializa con una guía de atención temprana implementación y transformación, queríamos recoger hoy, como parte de esa esencia, ese pequeño capítulo que recoge la, la guía y que nos habla del neurodesarrollo para conectar qué pasa en el contexto de la COVID, qué desafíos enfrentan los niños y las familias y qué es lo que notamos desde la práctica. Fijaros, os voy a poner algunos datos. Eh, a finales del año 2020, cuando estábamos haciendo balances sobre el año, pensando un poco qué poder reportar a la administración sobre cómo había sido ese año, empezamos a notar esto. Y aunque yo sé que os falta contexto porque no tenéis el número global de cuántas familias estábamos atendiendo en atención temprana, como veis, el, el año 2020 fue un año en el que inicialmente había bastantes ingresos en los servicios de atención temprana de Esprona, pero que los meses de confinamiento quedaron totalmente, prácticamente paralizados. Sí que empezamos a notar a finales de 2020 que se producía un repunte bastante intenso y especialmente el primer trimestre de 2021 vimos que habían llegado una gran gran, gran cantidad de niños. Bueno, nuestra lectura es que parte de esos niños lo que compensaban era la, pues, el bajo ingreso de familias en, en meses anteriores. Mirar, también notamos que, que el tiempo de confinamiento había tenido un impacto en la edad de derivación. Fijaros, estos son los datos de Asprona a nivel provincial de los últimos años y veis como ese 2015 más o menos nos hemos movido en una media que reconocemos que no es una media especialmente positiva, pero bueno, que nos situaba las derivaciones habituales, alrededor, normalmente atendemos unas 400 familias al año en una media de unos 19, unas 19 meses y fijaros, eh, especialmente cuando termina el confinamiento lo que notamos es que las familias están llegando más tarde. Pero lejos de que sea este eh, solamente el único motivo de preocupación, lo que sí empezamos a notar y nos llevó a, a comprometernos y a analizar y, y, a, y a intentar entender qué estaba pasando fue este dato de aquí. Mirad, eh, durante el primer trimestre del año, como os ponía, tuvimos un, un, yo creo que una, una pequeña avalancha de casos, pero lo que nos llamaba mucho, mucho la atención es que la mayoría de las familias que llegaban a atención temprana, de esas 88 familias que llegaron en el primer trimestre, las dificultades vinculadas con comunicación social, lenguaje, eran espectaculares. Parece que prevalecían por encima de cualquier otra cuestión. Decidimos hacer una comparativa con una muestra de 2017 y fijaros que lo que nos encontramos es un escenario bastante diferente. Eh, los motivos de derivación, como veis, son mucho más mucho más equilibrados y aunque tienen un peso importante, la presencia de alteraciones en la comunicación social, los desafíos en el, en el lenguaje pensamos que, que no tenía punto de comparación con lo que estábamos viendo. Y fijaros, y aquí para que os resulte más fácil, hacemos una comparativa. Cuando analizamos de manera cualitativa, vemos que alrededor de esa circunstancia, muchas familias lo que nos, habl, nos hablaban de rutinas más difuminadas, eh, un menor número de interacciones, entre niños y entre adultos, con todas las familias, intentamos hacer esa, esa, ese dibujo de, de sistema familiar y conocer sus rutinas. Y nos contaban que se había visto de una manera muy... vamos, que había mucho impacto. Y luego sobre los espacios de, de participación al aire libre, de juegos con otros, también nos hablaban de que había disminuido. Pero fijaros, también nos hablaban de un aumento en el uso de pantallas, de un aumento del estrés familiar y de dificultades económicas. Entonces, con todas estas variables, hoy no traemos respuestas. Posiblemente lo que traigamos son muchos interrogantes, pero sí que podemos ver que alrededor del hogar, de la comunidad y del contexto social, bien, en algunos casos, estos tres aspectos podían ser factores de protección, pero estos mismos contextos, en otras situaciones, podían ser factores de podían ser factores de riesgo. Y fijaros, conectando con lo que nos dice la investigación, recientemente ha salido publicado un informe de UNICEF que nos dice que, que cualquier niño que se enfrenta al menos a cuatro situaciones adversas en la infancia tiene mucho más riesgo de tener, presentar enfermedad mental, problemas de adicción, eh, consumo de sustancias y también problemas de violencia. Con lo cual nos replanteamos mucho qué podemos hacer para amortiguar esta situación, ¿no? que lejos de, en algunos casos, en las que aparecen muchos factores de, de vulnerabilidad, especialmente en el aprendizaje de los niños, ¿cómo podemos compensarlos con esos factores protectores? Y en la práctica, fijaros, lo que vemos es que eso que sabemos sobre el desarrollo infantil, esas esencias que mantenemos. Y que, y que asumimos sobre el neurodesarrollo junto con las prácticas recomendadas en atención temprana, son las que nos dan pistas sobre cómo amortiguar. Y en estos casos hemos visto que los planes de apoyo de las familias estaban todos, cada uno de ellos, muy conectados con que para generar factores protectores sobre el desarrollo infantil y ese desarrollo cognitivo necesitamos ap apoyar a la familia, pero entendiendo que el apoyo es global y que tiene que echar mucho mano de su red natural, que tenemos que respetar sus objetivos, sus prioridades y contar con, con entornos ricos. Porque fijaros lo que nos dice la evidencia. Un estudio muy reciente de The Lancet nos dice que han aumentado muchos los casos de, de, de salud mental, las dificultades de salud mental en adultos. Con respecto a, a las situaciones de vulnerabilidad, entendemos, y este es un informe también que es muy reciente de Caritas y Fundación Poesa, nos dice que las familias que tienes niños son todavía más vulnerables. Y os aportaba aquí también este estudio y este, y este análisis sobre el debate europeo de la calidad de la intervención en escuela infantil, que conecta con una idea que, han, que ha expresado muy bien Mercedes, en las que en muchos contextos educativos no estamos atendiendo. Eh, realmente esa idea del neurodesarrollo sino que nos centramos en entornos especialmente académicos y no damos muchas opciones de ya que los niños tengan posibilidades de aprender y en la práctica hemos visto que estos cuatro aspectos son los que realmente están conectando mucho con el desarrollo como partir de las fortalezas Empezar a cuidar especialmente aspectos que tienen que ver con la crianza y os ponía aquí especialmente cuestiones que tienen que ver con el sueño, porque en este tiempo hemos descubierto que muchos niños tienen muy poquitas horas de sueño y eso está impactando en el desarrollo de otras habilidades como la autorregulación, su capacidad de aprendizaje. Para muchas familias también hemos notado que la presencia de desafíos en el aprendizaje infantil pone en jaque lo que son las habilidades de interacción y muchas familias con independencia de las estrategias o modelos de intervención que utilicemos necesitan apoyo para poder interpretar las señales de sus hijos. Pistas que les ayuden a seguir la iniciativa de los niños. Os ponemos aquí servir y devolver. Vamos a seguir lo que hace el niño y responder y dar muchas oportunidades de que los niños aprendan a llevar el control sobre todo ese trabajo en funciones ejecutivas que las familias den oportunidades en el día a día a los niños a, a enfrentar esos retos a entender que las situaciones de aprendizaje nos exigen mantener la atención nos exigen escuchar escuchar a otros por tanto bueno, pues pensamos que, que los servicios de atención temprana nos tenemos que alinear con esa idea de que investigando nos transformamos, de que tenemos que poder fijar horizontes en los que no se replique este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, en el que plantea que no sabe qué opción puede seguir porque no tiene, no tiene un, un, fin, un fin o una meta, una meta definida. Y por supuesto vemos que tenemos que empaparnos de esa cultura de los datos, mantener vías de colaboración entre el ámbito de la universidad y la práctica, tener sistemas de mediciones compartidos e impregnarnos de, de investigar, de estar atentos a lo que nos piden las familias en nuestra hacer. Muchas gracias. No soy capaz. Ya, perdón, que no era capaz de ponerme el vídeo. Muchas gracias a ti, Cristina, por hacernos también de gato de chisir, siempre iluminándonos. Eh, bueno, los datos que has presentado son tremendamente interesantes y las derivaciones que haces para la atención temprana también lo son. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora me toca a mí. El bloque de presentaciones que comienza ahora está íntimamente relacionado con las dos interacciones que nos preceden. Voy a intentar compartir mi pantalla y aprovecho para disculparme ya porque es probable que mi micrófono deje de funcionar en algún momento, solo tengo que volver a conectarlo. Les pido, les pido paciencia. Eh, como les decía, vamos a seguir hablando de desarrollo y de contextos. Mi papel va a ser el de dar una visión general sobre un estudio que estamos llevando a cabo acerca del desarrollo de temprano de los bebés en riesgo de presentar autismo. Y les prometo que voy a ser breve porque quiero dejarles tiempo a mis compañeras para que dispongan de, del espacio suficiente para contarles algunos objetivos más concretos del proyecto que constituyen eh, el contenido de sus tesis doctorales. Como Mercedes, como Margarita Quesada, como María Verde, como Beatriz Cabero, y junto a otros compañeros también maravillosos formo parte del grupo de investigación Traveritea interesado en estudiar las trayectorias de desarrollo temprano. Como les decía, estamos especialmente interesados en el desarrollo temprano en bebés con autismo y este interés, como imaginan, plantea un reto porque nos interesa el desarrollo temprano de bebés antes de que tengan el diagnóstico de autismo. Para estudiar ese desarrollo tan temprano, antes de contar con el diagnóstico, podemos hacer dos cosas. Podemos analizar cómo fue el desarrollo de niños que ya tienen autismo y entonces para ello podemos pedirle a las familias que nos cuenten cómo, fue, cómo fueron esos primeros momentos o que nos pasen vídeos de grabaciones de cuando, cuando eran bebés. Estos son los estudios retrospectivos que han aportado una información muy valiosa a la doctora Mercedes Bellinchón junto con el doctor Rubén Palomo, llevaron a cabo un estudio retrospectivo precioso sobre el desarrollo de niños con autismo entre los 9 y los 12 meses. Pero también tenemos otra vía, que es la de los estudios prospectivos, que consisten en seguir a un conjunto de bebés hasta que podemos confirmar su estatus diagnóstico. Lo que pasa es que las tasas de prevalencia del autismo, de en torno a un 1%, nos obligarían a seguir a un número muy alto de bebés para poder tener un grupo con un tamaño muestra suficiente, así que lo que hacemos habitualmente es seleccionar esa muestra. Cogemos niños que tienen un riesgo más alto de acabar recibiendo ese diagnóstico de autismo y de entre todas las formas de operativizar ese riesgo, una es eh, seguir a bebés que tienen un hermano mayor con autismo porque ellos mismos, esos bebés, tienen un 20% de probabilidades de recibir el mismo diagnóstico y además, y este dato es a mi juicio también muy interesante, tienen además un 20% de probabilidades añadidas de presentar otro trastorno del neurodesarrollo distinto del, del autismo. Es importante parar aquí y explicarles tratar de explicarles que este grupo no nos interesa solo por el riesgo genético, es decir, no nos interesa solo por la mayor probabilidad de acabar presentando un TEA, sino porque son un grupo con características particulares muy relevantes. Por ejemplo, los padres y las madres del grupo de bebés con alto riesgo son unos absolutos expertos en desarrollo, desarrollo típico y atípico porque su hijo mayor tiene un TEA y han recibido de profesionales como ustedes apoyos e indicaciones sobre cómo relacionarse con su hijo o con su hija. Tienen por tanto una experiencia de crianza diferente al resto de, de familias. Lo que hacemos es entonces Comparando, es comparar dos grupos de bebés, un grupo de bajo riesgo, que son bebés con un hermano mayor sin trastornos del neurodesarrollo, y un grupo de alto riesgo, eh, bebés que tienen un hermano eh, con TEA. Y lo seguimos desde los cuatro meses hasta los tres años, cuando ya podemos tener información sobre su estatus diagnóstico. Bueno, En realidad esta idea... Se complica un poco, porque aunque esta fue la aproximación que seguimos en un primer proyecto, ahora acabamos de empezar uno nuevo, en el que además de estos dos grupos, incorporamos un tercer grupo de bebés de alto riesgo que han tenido un nacimiento pretérmino. En cualquiera de los casos, y, y vaya, me ha recordado Cristina que a veces soy un poco pesada con esto de la especialización, <risa> bueno, pues en cualquiera de los casos... Eh, nuestro estudio se apoya en dos mecanismos fundamentales. Uno es el de especialización cognitiva. No me voy a alargar, pero explica cómo en el desarrollo nos vamos especializando en el procesamiento de los estímulos que son propios de nuestra experiencia. Y les voy a poner un ejemplo. Decimos que al principio los bebés tienen superpoderes perceptivos. ¿Por qué? Porque al comienzo los bebés son capaces de discriminar, por ejemplo, en el dominio del lenguaje, fonemas de lenguas a las, a la, a las que no han sido expuestos. Poco a poco nos vamos a ir especializando en los sonidos de nuestra lengua y vamos a perder esta capacidad. Y esto mismo sucede con el procesamiento de rostros y con el procesamiento de estímulos eh, musicales, de las métricas de las músicas de la cultura. En nuestro proyecto estudiamos este fenómeno de la, espe de la especialización cognitiva en estos tres dominios y lo hacemos utilizando un eye tracker. Utilizamos un aparato de que nos permite seguir los la mirada del bebé, el patrón de mirada, la atención del bebé. Los resultados, que son preliminares por ahora, parecen indicar que el proceso de especialización cognitiva sería atípico en esta población de bebés de alto riesgo. El segundo de los principios en los que se apoya nuestro proyecto es que el contexto fundamental de desarrollo de los bebés es la interacción. Analizamos las interacciones tempranas entre el bebé y su cuidador principales, esas relaciones de las que hablaba Cristina también analizamos esas relaciones entre el bebé y su hermano, como les contará Marga en un momento, desde la premisa de que estas, estos patrones de relación pueden ser diferentes en ambos grupos y estas diferencias se podrían explicar atendiéndose, atendiendo a hipótesis no excluyentes. Por ejemplo, el desarrollo del bebé puede ser distinto, pero además de que el desarrollo del bebé puede ser distinto, les decía que la experiencia de crianza de esas familias es distinta también. Por ejemplo, una variable que puede estar afectando, y nos hablaba Cristina también del estrés, es que el estrés que soportan las familias de niños con TEA es superior al que soportan las familias de niños sin alteraciones del desarrollo o con otro tipo de trastornos del neurodesarrollo. Es importante tener en cuenta entonces que cuando el bebé tiene una trayectoria evolutiva típica, todo su contexto de desarrollo cambia. Y que a veces, y esto es un poquito más difícil de entender, pero es muy importante, es que ni siquiera es necesario que su conducta sea atípica. Puede ser que la simple sospecha de que su desarrollo puede ser distinto desencadene pautas de relación diferentes. Estas familias contemplan la posibilidad de que su segundo hijo o su tercer hijo tenga también un trastorno del espectro del autismo. Por tanto, estos son los objetivos de nuestro proyecto de de investigación, que se dividen en cuatro ámbitos, la trayectoria de desarrollo en relación con el mecanismo de especialización, los patrones de interacción, las variables familiares y la derivación de implicaciones para el diseño de intervenciones eficaces. No me voy a detener, como les decía, pero sí les digo que para cumplir estos objetivos necesitamos bebés. Así que si conocen familias con un niño con autismo, que estén esperando un bebé o que tengan un bebé pequeñito por debajo de los cuatro meses, que puedan desplazarse. Ya sé, he leído en el chat que además de Paraguay, hay gente de Argentina, de Perú, nos encantaría recibir a esas familias también, pero entiendo que les viene más complicado. Pero de cerquita, de la Comunidad de Madrid o de cerquita, que se puedan desplazar aquí a la Facultad de Psicología de la UAM y que estén dispuestos a participar, pues por favor acuérdense de nosotros y háganles llegar nuestra, nuestra información, les vamos a tratar muy bien. Lo que nos dicen los datos de nuestro trabajo y los datos de la literatura que revisamos, es que ustedes, los profesionales de la atención temprana, lo están haciendo muy bien, porque como decía Cristina, están promoviendo un desarrollo lleno de oportunidades, están fundamentando sus prácticas en un conocimiento profundo sobre los mecanismos de desarrollo, están además compartiendo esas buenas prácticas, están difundiendo las estrategias que funcionan en ciclos como este, y están además trabajando dónde se produce el desarrollo, con el objetivo de optimizar esos contextos, la familia, la escuela, la comunidad. De todos esos contextos que impactan sobre el desarrollo de los niños, nosotros en Traveritea solo analizamos unos poquitos. Y ahora mis compañeras de equipo, de las que no podría estar más orgullosa, y sin las que Traveritea no existiría, ellas saben que, que esto es rigurosamente cierto, van a contarles los objetivos del proyecto y de sus tesis vinculados a tres de estos contextos. Me voy a permitir presentarlas a las tres juntas solo para intentar ahorrar tiempo de las presentaciones y dejárselos, dejárselo a ellas para, para que puedan exponer las presentaciones que nos traen. Las tres, tanto Margarita eh, Quesada, como Beatriz Cabero, como María Verde, son investigadoras en formación del Departamento de Psicología Básica de la UAM. Las tres son unas investigadoras maravillosas. Cada una de ellas va a contarnos un objetivo específico que es el de su tesis y que tiene que ver con nuestro proyecto. Primero comenzará Margarita Quesada y nos hablará de las interacciones fraternas, un contexto fundamental de desarrollo. Después María Verde nos va a hablar de las interacciones espontáneas entre la mamá y el bebé, pero en concreto de esos momentos la mamá o el papá, perdón, el lapsus. Normalmente nosotros siempre hablamos de cuidador principal, pero es que normalmente a nuestro proyecto vienen mamás, el adulto y el bebé pero de aquellos momentos en los que el adulto o el bebé copia las acciones del otro, los patrones de imitación. Y Beatriz Cabero nos va a hablar de las interacciones musicales tempranas. Les decía antes que ha tenido que conectarse Beatriz a las cinco y media allí en Canadá. Está haciendo una estancia de investigación en la Universidad de McMaster. Está aprendiendo mucho, pero menos mal que vuelve pronto porque la echamos mucho de menos. Yo ya termino, les dejo a ellas, ellas se irán dando la palabra. Y me despido ya dándole las gracias a las tres, por supuesto, también a Mercedes y a Cristina, a todos los amigos de Plena Inclusión y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias y cuando quieras. Marga, te cedo la palabra, si puedes compartir. A ver, ahora voy allá. Muchas gracias, Ruth. Voy a preparar esto un segundito. Creo que ya lo podéis ver, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias a Ruth y, y a Mercedes, a Cristina, por las magníficas charlas que, que nos han compartido a lo largo de esta mañana. Estoy muy ilusionada de estar aquí y de compartiros los que han sido ya mis, no, no tanto mis primeros pasos, pero lo que ya va siendo el ecuador de, de mi proyecto de tesis dentro del proyecto de Traveritea. Como ha hablado Ruth, se trata de un proyecto muy amplio, muy grande, con muchos intereses y os voy a pedir que me acompañéis, que hagamos un poco de enfoque eh, y nos acerquemos un poquito a, un, a uno de los contextos eh, sociales que, que consideramos que son relevantes para, para el desarrollo temprano en estos bebés con alto riesgo que presenta autismo, que es el contexto fraterno. Una característica de nuestros participantes es que tienen un hermano mayor, bien con autismo o con desarrollo típico. Y además es una característica, una experiencia relativamente extendida para niños y niñas tener un hermano. ¿no? Se trataría en muchos casos de una de las relaciones más duras de, más duraderas del periodo de, de todo el ciclo evolutivo, donde se dan muchas oportunidades de interactuar, en encuentros que, que pueden ser muy beneficiosos para ambos eh, miembros y agentes. Son también eh, vínculos altamente afectivos, ambivalentes, con mucho conflicto, pero también con muchos intercambios prosociales y, y de afecto. Y en los que además en sus patrones se integran dinámicas características a la, los patrones de interacción que se dan con adultos, con Quizá eh, pues características más jerárquicas, donde el adulto guía y el niño eh, es seguidor, pero también eh, de los patrones que observamos en las interacciones con iguales, donde hay una mayor horizontalidad y, de, y democracia de alguna forma en el vínculo. Y por eso el título de, de, esta, de esta charla, donde, donde quizá tener un hermano también es tener la oportunidad de tener un amigo y de muchas oportunidades en el seno de casa. Eh, los estudios que, que disponemos, que no son relativamente abundantes, sobre todo en etapas evolutivas tempranas, en desarrollo típico, nos hablan de, de diferentes encuentros e interacciones que se dan de forma espontánea y natural entre los intercambios de, de niños y niñas con sus hermanos. El conflicto, por ejemplo, que puede ser un quebradero de cabeza para muchas familias, también supone una oportunidad, nos dicen los investigadores, ya que es un espacio en el que podemos ejercitar eh, habilidades sociales muy sofisticadas como pueden ser pues la negociación o tener en cuenta la opinión del otro eh, para llegar a acuerdos ¿no? eh, conversaciones sobre estados emocionales el juego simbólico ¿no? cómo los dos agentes construyen y sostienen una realidad eh, en, la que, en la que participan en ese juego de fantasía la imitación que es mucho más pronunciada en hermanos pequeños ¿no? que, que imitan a sus hermanos o, o dinámicas de maestro aprendido donde ambos están ejerciendo roles y ahí también cojo un poco el título de la ponencia de Cristina y y entrenando identidades. ¿no? Y, y muchos autores han, han apuntado a señalar la relevancia de estas interacciones fraternas tempranas para el desarrollo social, eh, que en este caso en población con personas con autismo pues, tener, eh, está más, más afectado y más comprometido. ¿Qué investigación disponemos hasta el momento sobre las interacciones fraternas o la relación fraterna en, en personas con autismo? ¿De algún modo la, la evidencia se ha focalizado y ha quedado condicionada? Eh, en, en estudiar otro tipo de relaciones, quizá la relación fraterna no ha, tenido, no ha recibido tanto interés, pero además sí que se han empezado, se ha, se ha empezado a, a incorporar eh, la mirada de la relación fraterna y también en etapas más avanzadas, ¿no? eh, donde quizá eh, los hermanos sirven de apoyo o de figuras eh, significativas en los cuidados. Eh, por otro lado, ha habido quizá una mayor incidencia en estudiar la relación, que es un, un aspecto muy relevante. Eh, a través de cuestionarios y autoinformes, los hermanos y hermanas pues, informan de cuál es la calidad percibida de, de su relación fraterna. En muchas ocasiones también son los progenitores los que actúan como informantes. Información que es muy relevante, esa experiencia eh, subjetiva, pero donde quizá no tenemos eh, tanta evidencia que nos hable de cómo son esas interacciones, esos encuentros eh, en tiempo real, donde también como investigadores es más fácil ¿no? hacer preguntas más concretas sobre las características de estas dinámicas o donde nos permiten acceder a medidas un poquito más objetivas. Eh, la mirada también ha sido relativamente unidireccional, ¿no? Eh, cómo impacta tener hermanos eh, para la persona con, con autismo o cómo impacta eh, a los niños y niñas con desarrollo típico tener un hermano con autismo, donde progresivamente se están adoptando una mirada más positiva, más en valor, sin menospreciar por supuesto eh, pues la realidad que tienen muchos de estos eh, niños y niñas a nivel de malestar emocional, de problemas internalizantes y externalizantes que se han ido identificando. Por tanto, la evidencia que disponemos en esta población pues es relativamente escasa en lo que se refiere a interacciones y, y una mirada bidireccional, ¿no? como cada miembro aporta y genera ese tercero eh, que sería el encuentro y esa relación en sus interacciones eh, fraternas. Hay un estudio, por ejemplo, que compara diadas de niños con síndrome de Down y, y diadas de niños con autismo, donde cabe remarcar que pese a pesar de las diferencias encontradas en, las, en ambos grupos, hay una... Tendencia a identificar al hermano con desarrollo típico, con independencia de si es el hermano mayor o menor, como el guía en esas interacciones. Y es el, el niño o niña con eh, desarrollo típico el que parece eh, ser siempre seguidor ¿no? en esos encuentros, por lo que mencionaba este estudio. También hay, hay otros autores que se han centrado en, en caracterizar un poco las interacciones entre niños con autismo y sus hermanos mayores, y aportan valor también, ¿no? como encuentros que, que tienen un carácter positivo, que están centrados en el juego. Y en nuestro caso nos interesan las interacciones que ocurren en, en días con niños que tienen un mayor riesgo de presentar alteraciones del al desarrollo, no solo autismo, y sus hermanos mayores con autismo. Y ahí la verdad es que el embudo se hace aún más, vamos, más chiquitín y solo disponemos de dos de bueno, artículos hasta la fecha o que hayamos identificado que traten eh, estas interacciones en, en esta población y lo que comentan es un desequilibrio en los intercambios afectivos eh, donde en las diadas de alto riesgo hay mayor incidencia de conductas negativas o menor incidencia de conductas positivas respecto al grupo control de niños con desarrollo típico. Lo que sí que es interesante señalar es que tienen similitudes en la experiencia, la experiencia fraterna es similar a la que se observa en el grupo control en lo que se refiere a las dinámicas de asimetría el hermano mayor con autismo en estas edades parece ser que sí que adopta roles de Dominancia. Y esto nos habla también de identidades que pueden, y, y roles que se pueden ejercitar y que quizá no tengan tantas oportunidades en otros contextos relacionales. ¿no? Me gustaría tomar unos instantes para, para apreciar esta secuencia. Eh, son los participantes de Traveritea. Una mamá nos hizo llegar estas imágenes y, y compartía sorprendida, ¿no? eh, porque para ella era la primera vez que veía un encuentro de estas características entre sus hijos y estaba emocionada. Y, y nosotros asumiendo que puede que esa interacción se viese de forma espontánea por primera vez, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que aquí, que aquí hay un espacio, hay una intimidad en la que se han encontrado en esta interacción pero que ya existía y que de habla de, de la relevancia de esta relación no solo en etapas más avanzadas del ciclo evolutivo pero también antes. Algo, algo se está cimentando eh, en la base para que posteriormente se den esos encuentros que vemos más adelante. Sin embargo, somos conscientes de que el adulto cumple un papel fundamental como mediador en las experiencias tempranas que tiene el niño con otros contextos sociales. Y, y hemos observado ¿no? la tendencia, quizá por limitación de recursos o por, por la dificultad ¿no? de acceder a, esta, a este tipo de datos y de manejarlos, de que las... El, el estudio de las dinámicas familiares en su impacto en el desarrollo temprano se ha hecho de, relativamente de forma fragmentada, con mucha focalización quizá, quizás en la díada, y, y nos preguntábamos qué papel podría tener el adulto en estos encuentros fraternos, ¿no? de qué forma lo configura, sabiendo que la suma de las partes no da, no, no da el, el total, no es igual al total, que la suma de cada uno de esos individuos da un, cuatro, da, da un cuarto eh, miembro, que es la relación. Eh, nuevamente la, la evidencia es escasa en desarrollo típico y en atípico también eh, en, caso de, en el caso de familias con hijos e hijas con autismo pues rescato este estudio brevemente que miraba interacciones familiares en el contexto eh, habitual eh, y observaba cómo... Teniendo disponible diferentes agentes, eh, los niños y niñas con autismo iniciaban más interacciones con sus hermanos respecto a con los progenitores, los cuales eh, tenían una gran intención y se mostraban muy participativos, Que nos habla de diferencias ¿no? y de oportunidades, de esas oportunidades que nos habla Cristina y que nos habla Ruth. Al mismo tiempo y sin haber sido foco, como nos comentaba Ruth, la experiencia parental de estas familias está comprometida y cabría esperar que podría influir sobre estos encuentros triádicos, ya que la evidencia sobre interacciones adulto-bebé nos indica que sí que parece influir este bienestar emocional y familiar en estos encuentros. En el caso de, de interacciones triádicas de alto riesgo pues no disponemos de, de ningún estudio o, o no hemos identificado ningún estudio que lo aborde y de ahí nace nuestra tarea de juego en casa que os presento dentro del proyecto Taraguitea eh, Aprovechamos la magnífica colaboración de nuestras familias y les pedimos que a los 24 meses se graben en una situación de juego en casa. En los tres minu primeros minutos el adulto eh, está eh, participando en ese juego y finalmente el adulto se retira y los dos hermanitos eh, permanecen jugando. Eh, el hecho de contar con una gran infraestructura y, y equipo maravilloso pues nos permite también acceder a muchas otras medidas que nos podrían permitir poner en relación estas interacciones con medidas con individuales y familiares eh, de nuestra muestra. Los objetivos que persigue esta tarea eh, y este estudio, buscando de alguna forma caracterizar estas interacciones naturales eh, familiares desde... desde no tanto la información que ellos puedan aportar, sino desde el acceso directo, ¿no? eh, poniendo foco en las interacciones fraternas, pero también en las interacciones triádicas y el papel del adulto en estos en, intercambios tempranos. Asimismo, y no siendo el objetivo, eh, como decía Ruz antes, eh, el estatus diagnóstico como tal, pero también el estatus de riesgo, como puede estar condicionando estos intercambios y cómo los distintos factores individuales y familiares pueden estar poniéndose en relación con, con las cualidades observadas de esta interacción. Las implicaciones, de alguna forma, donde nos gustaría llegar con, con este estudio, pues buscan ahondar en, en las características, las experiencias de estas familias y aportar una mirada funcional, no, no patológica, donde realmente, aquí, pues, donde realmente esté al servicio toda esta información de las necesidades de la familia con independencia de los diagnósticos. Recuerdo una, a una compañera que cuando yo le preguntaba, claro, a mí me interesa mucho lo de hermanos, entonces, oye, ¿cómo trabajáis en intervención con esto? Y dice, si la familia lo pide. Y ahí también yo dije, wow, stop, claro, no queremos tampoco a hermanos, eh, cuidadores, a hermanos terapeutas, queremos que esté al servicio de las necesidades de la familia y de sus encuentros naturales. Y cuando sea necesario apoyar, que, que aportemos esa mirada sistémica integrando todos estos factores que hemos ido comentando para hacer intervenciones lo más ajustadas e integrada, e integrada posibles. Muchísimas gracias, puede que haya sido breve o no tan breve, eh, quizás ha sido rápido, eh, pero estoy, estoy muy contenta de haberlo podido compartir con profesionales que trabajáis en el día a día con estas familias y estaría muy interesada también, estamos muy interesadas de saber también cuáles son vuestras impresiones y acortar esa brecha ¿no? entre investigación y, y práctica. Os dejo a continuación con mi compañera María Verde que como decía Rod nos va a hablar de las imitaciones entre adulto y bebé. Un saludo y muchas gracias. Hola, muchas gracias Marga por introducirme. A ver si comparto bien. Se ve, ¿verdad? Perfectamente. Vale, pues mmm, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar en estas jornadas y dejarnos, permitirnos que compartamos un poquito de nuestro trabajo que hace mucha ilusión. Es verdad que lo contamos de vez en cuando, pero la verdad es que cada vez que lo, que lo vuelves a contar y que tienes la oportunidad de compartirlo con los demás, eh, te recuerdas por qué estás aquí, por qué te gusta esto, por qué lo estás disfrutando tanto. Escuchar a, a mis compañeras anteriormente me ha encantado, creo que no he podido tener mejor introducción. Así que bueno, me voy directamente al grano para ya no, no dilatarnos más. Eh, voy a contaros yo un poquito sobre qué trata mi tesis, mi, mi investigación dentro de, de Traveritea, eh, que como os han comentado, pues a, habla sobre la imitación y el papel que esta juega eh, dentro de la diada. En primer lugar, y aunque Ruth y Marga ya, bueno y Cristina también, le han dado eh, claves muy importantes al respecto, la pregunta a la que, a la que yo pienso que, que nos tenemos que responder antes de, de adentrarnos a estudiar eh, el universo de la imitación es... ¿Por qué nos interesa estudiar la interacción? Estudiamos la interacción porque es uno de los motores fundamentales del desarrollo humano. Como leéis en pantalla, como han explicado antes mis compañeras, en el desarrollo las líneas de la biología y de la cultura se entrelazan a través de una tercera línea, que es la interacción entre el bebé y los adultos. Una interacción que se da de manera incidental, cálida y que está mediada por el afecto. Es por tanto la interacción, el contexto afectivo que es necesario para que los humanos desarrollemos y adquiramos aquellas funciones cognitivas que nos hacen más puramente humanos. El sistema adulto-bebé que emerge desde el momento posterior al nacimiento de un niño o de una niña da lugar a lo que llamamos una diada, un todo que es más que la suma de sus partes, como decía Marga, y que se complejiza a medida que madura. Según RAI, una diada es una pareja de dos seres o cosas estrecha y especialmente vinculados entre sí, que me parece una definición muy bonita también. De entre todas las cosas que suceden dentro de las interacciones diádicas, el foco de esta investigación en particular se coloca sobre el fenómeno de la imitación. ¿Y por qué nos interesa estudiar la imitación como un fenómeno de interacción? Bueno, antes que nada decir, advertir, que aunque sea más correcto hablar en general de conductas de copia, eh, ya que no todas las imitaciones son puramente, ya que no todas las conductas de copia son puramente imitaciones, para simplificar y que nos entendamos y por el poco tiempo que tengo, eh, voy a utilizar de manera indistinta el término imitación o el término copia para referirme a cualquier conducta de copia que es desplegada por un adulto o por un bebé tras haber observado un modelo ejecutado por el otro componente de la diada. Entonces, decíamos, ¿por qué nos interesa estudiar la imitación? Pues la imitación nos interesa porque, como decía Rivier, es un fenómeno que forma parte de los programas de sintonía y armonización que los bebés despliegan cuando llegan al mundo, para eh, sintonía y armonización con, con los demás, con las demás personas. La imitación es además una de las principales herramientas con las que los humanos contamos para adquirir habilidades para realizar aprendizajes prácticos como aprender a utilizar objetos y también para descifrar cosas tan sutiles como las normas y las convenciones sociales que se construyen en la interacción. Imitando se aprenden también habilidades comunicativas y también se aprende a regular las emociones de uno mismo. Además eh, es un contexto ideal para el entrenamiento de la reciprocidad, reciprocidad social, de la atención conjunta, de las eh, capacidades mentalistas y por supuesto también para la adquisición del lenguaje. ¿Cuál es el papel que juega la imitación en la interacción diádica? Bueno, aunque es verdad que la imitación ha sido muy estudiada en contextos experimentales, hay relativamente escasos estudios que la hayan analizado en, en interacciones que se dan de manera más natural o espontánea. Cuando la, la imitación se ha estudiado de manera natural en interacciones entre madres y bebés, madres fundamentalmente, adultos en, en general, figuras de cuidado, se ha visto que la imitación es un fenómeno que es bidireccional que no ocurre solo en la dirección del adulto hacia el bebé o del bebé hacia el adulto, sino que de hecho a veces es hasta difícil establecer una línea divisoria entre quien imita y quien está imitado, y quien es imitado. Eh, lo cual hace evidente que se trata de un fenómeno de reciprocidad y de corregulación o de influencia mutua. Lo que yo hago influye sobre lo que vas a hacer tú a continuación y viceversa. Cuando se ha analizado la, la imitación espontánea entre madres y bebés, se ha registrado con respecto a los bebés, de placer contra imitaciones de las propias imitaciones de sus madres. De esta manera, parece que los bebés no solo imitan para aprender, sino que también lo hacen buscando prolongar o provocar una interacción. Por su parte, cuando se ha observado a la figura adulta, se ha concluido que resultan en contingencias muy satisfactorias para las madres, o las figuras de cuidado. Que, eh, que, que de algún modo contribuyen a que éstas sostengan y mantengan viva la interacción. De hecho, muchas veces lo que imitan las madres son actos del repertorio conductual de sus bebés a los que pueden atribuir un significado comunicativo. De esta manera, pues lo que vemos es que la imitación, al parecer, debe ser pensada desde un punto de vista interpersonal. La implicación social que se produce entre ambos individuos, en definitiva, la mutualidad que se establece entre ellos. Por tanto, la imitación, los intercambios basados en la imitación son experiencias muy placenteras para ambas partes de la diada y que al final eh, redundan en una mayor calidad de, eh, general de la interacción que se produce entre ambos. No me quiero extender demasiado, no sé cuánto tiempo llevo, pero continúo. Eh, la función que la imitación de la interacción puede responder a una finalidad eh, instrumental o bien sociocomunicativa. Por supuesto, estos no son eh, finalidades o funciones mutuamente excluyentes, sino que se trata más bien de dos ópticas desde las que la función de la imitación puede ser analizada y ambas deben ser tenidas en cuenta cuando nos aproximamos a este fenómeno, porque si no estaríamos atendiendo a la realidad de manera parcial. Desde una óptica instrumental, la imitación eh, puede funcionar como una herramienta, como decíamos, de aprendizaje sobre las propiedades y el uso de los objetos del mundo físico. Eh, a través de la observación de un modelo, haciendo uso de ellos. O simplemente puede comprenderse como una copia que yo hago para aprender nuevas habilidades a partir de lo que observo. Desde la función más sociocomunicativa de la imitación, eh, podemos entender las conductas de copia como interacciones que provocan otras personas que nos orientan a experimentar conexión y comprensión mutua y que actúa como un facilitador de las relaciones interpersonales y de la comunicación. Algunos tipos de copia, de hecho, se, se le llama el pegamento social. El objetivo de, de este tipo de copia, más comunicativa, es recibir retroalimentación social positiva y, en definitiva, compartir un momento de complicidad con la otra persona, comunicar que aquí estoy y que estoy formando parte de esto que estamos compartiendo. ¿Qué ocurre con la imitación en el caso de los bebés que son hermanos de niños y niñas con autismo? Bueno, como mis compañeras lo han explicado preciosamente antes, eh, además de su alta predisposición genética al TEA, los hermanitos y hermanitas de niños con autismo presentan desde el nacimiento una probabilidad mayor que otros bebés de que su experiencia eh, de interacción temprana sea típica. Y a este factor eh, perdón, y, y, y entonces... Eh, sobre, sobre imitación se ha estudiado mucho en autismo, sobre todo en niños más mayores, pero es verdad que la población que a nosotros nos interesa, que nos interesa por su posible outcome, pero también por su desarrollo en sí mismo, eh, pues la imitación se ha estudiado mucho menos. Entonces, los resultados que se han obtenido hasta la fecha en población con alto riesgo de TEA son controvertidos, y la, sobre todo porque las maneras de aproximarse a la imitación han sido variadas, eh, lo, los enfoques mm, han sido distintos y por tanto a veces es, es, no, es eh, no, es comparable, no han sido comparables los resultados obtenidos. Algunos grupos de investigación han encontrado diferencias entre grupos de alto y bajo riesgo. <risa> <risa> están, están timbrando desde el, el cárter. Eh, algunos grupos de investigación sí que han encontrado diferencias entre bebés con alto y bajo riesgo eh, otros no las han encontrado y hay quien habla de un patrón general de retraso en el desarrollo de las competencias de la imitación en bebés con riesgo de TEA. Como la, la, la investigación es limitada todavía, para nosotros pues resulta interesante que en un estudio longitudinal como el nuestro eh, podamos indagar en, en estos eventos de imitación que se dan entre los adultos y sus bebés con alto riesgo de autismo y, y, y, pod y que podamos así analizar cuál es la función que está vehiculizando estas, estos momentos, estas conductas de copia, y cuáles son los efectos que estas tienen en cada momento del desarrollo. La implicación que puede tener de manera práctica el estudio de la imitación como parte de la interacción, y más concretamente en los bebés que a nosotros nos interesan, es la siguiente. Por un lado, bueno, en general, comprender el fenómeno de las interacciones que se basan en la imitación tiene un gran potencial a la hora de hablar de cualquier intervención, eh, optimizadora del desarrollo. Por un lado, la predictibilidad de las interacciones que se basan en, en la copia, en la imitación, eh, hace que sean una plataforma ideal, como decíamos antes, para entrenar habilidades de atención conjunta, de regulación emocional, de simbolización o para el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, los adultos eh, se ha demostrado que son más sensibles a las señales de sus bebés cuando estos están desplegando eh, conductas de copia hacia ellos. Y al mismo tiempo, imitar por parte del adulto es una señal de que están siendo sensibles a las claves sociales que les están mandando sus bebés. De esta manera, la imitación al final y lo que esta provoca aporta calidad al apeo y todo esto justifica que se haya, cumple, eh, se haya planteado en numerosas ocasiones como una herramienta susceptible de, de formar parte de programas de intervención temprana, mediados por la familia. De hecho, ya es así, en, en muchas intervenciones orientadas al TEA sí, se introduce la imitación como un pilar la cuestión es cómo lo podemos transferir a modelos más preventivos, que se, que se dirijan más hacia eh, antes de que se instaure eh, el TEA. Para terminar, eh, voy a contar simplemente unas pinceladas sobre en torno a qué se articula mi tesis en particular dentro del proyecto de Traveritea. Mi tesis descansa fundamentalmente sobre tres trabajos, hasta la fecha se ha realizado parcialmente una revisión sistemática de la literatura que se ha publicado hasta la fecha sobre las interacciones naturales basadas en la imitación entre mamás y bebés. Y después siguiendo la lógica longitudinal del, del, del proyecto traveritea, que ya os contó Ruth antes, en esta tesis vamos a, a analizar el desempeño de 15 bebés con alto riesgo y 15 bebés con bajo riesgo de TEA a sus ocho y a sus 12 meses en dos situaciones. Una de ellas va a ser una, es una tarea de laboratorio semiestructurada en la que los bebés son expuestos por nosotras a diferentes ítems que tratan de provocar en ellos respuestas de copia. Por ejemplo, tocar un tambor e invitar al bebé a que lo haga también, o soplar pompas e invitarle a que también lo haga. Y en segundo lugar, y aquí está el, el foco principal de la investigación, eh, se va a analizar una tarea de interacción natural o de juego libre entre los bebés y sus figuras principales de cuidado que grabamos en, en nuestro Baby Lab, en la que vamos a explorar la función y la dinámica de los intercambios que se produzcan en esta interacción que se basen en la imitación o en conductas de copia en general. Para terminar, el objetivo general de esta investigación en definitiva es que podamos analizar los patrones de interacción diádica que se dan entre bebés, con y sin riesgo de TEA y sus figuras de cuidado, prestando particular atención a aquellos intercambios que se basan en la imitación para tratar de trazar la relación que se da en el desarrollo entre estos procesos y las competencias sociocomunicativas de estos bebés, buscando con todo ello, idealmente, derivar recomendaciones para la intervención temprana. Muchas gracias. Y a continuación, bueno aquí os dejo las referencias, eh, le doy paso a mi compañera Beatriz, que nos va a hablar sobre también interacciones entre adultos y bebés, pero en este caso basadas en la música. Pues muchas gracias María, hola a todos. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Y A ver. A ver, a ver... Vale, pues ya está. Pues eh, como soy la última y no hay mucho tiempo, no me voy a alargar mucho. Simplemente daros las gracias porque es verdad que es una suerte tremenda, como han dicho mis compañeras, poder contar todo lo que estamos haciendo. Supone una oportunidad maravillosa poder hablar de lo que, del que es nuestro trabajo en el día a día y sacarlo al mundo, pues siempre, como decía María, hace mucha ilusión. Mi tesis es, eh, como ya me han introducido, sobre las interacciones musicales, sobre, en concreto sobre las interacciones cantadas de niños que tienen riesgo de presentar autismo o alto riesgo de presentar autismo y de sus cuidadores principales. Como ya se ha hablado mucho de la importancia de la diada o de la importancia de las primeras interacciones, no me voy a detener en eso. Voy a ir directamente al porqué de las interacciones musicales. Ya hemos dicho que las interacciones diádicas son claves, las interacciones tempranas son claves. ¿Y por qué las musicales en concreto? Bueno, la música es un elemento de la cultura universal. Los individuos de todas las culturas conocidas se involucran en actividades musicales, en canto, solo acompañado, en tocar instrumentos, en bailar, en escuchar música. Acudimos a la música pues, para comunicarnos, para expresar emociones, para regular emociones. pues Si estoy triste, me pongo música para animarme o lo contrario, para relajarme. Entonces, a través de la música, que es un elemento tan relevante dentro de nuestra cultura y que es omnipresente, compartimos socialmente y quien nos introduce a, esa, a ese elemento cultural tan relevante son nuestros cuidadores principales, nuestros padres y madres en los primeros meses de vida actúan como mentores musicales. Muchas de las interacciones tempranas tienen un marcado carácter musical, incluso el propio habla dirigida a niños tiene un carácter muy musical. Hay muchos estudios al respecto, pero uno muy, muy reciente, de 2018, habla de cómo en una cohorte de 3.000 madres, en una cohorte muy amplia, el 96% de ellas, la inmensa mayoría, refería que en la última semana había compartido en varias ocasiones con, sus, con su bebé. Eh, conductas musicales como cantarle, mecerle de forma rítmica, hacer juegos rítmicos. Entonces se trata de una interacción constante a lo largo de los primeros meses de vida. Y dentro de estas interacciones musicales, la más relevante por ser la más frecuente o la más estudiada es el canto materno. Voy a hablar indistintamente de canto materno o canto paterno, canto al final del cuidador principal. El canto materno es una... El canto materno, igual que el habla dirigida a niños, tiene unas características muy interesantes, porque de forma espontánea, sin haberse entrenado para ellos, las madres de todas las culturas conocidas cantan a sus bebés de, una, de forma común, igual que hablamos de forma común, pues eh, con un tono de voz más agudo, de forma más lenta, con unas vocales más largas y con una, un importante contenido emocional. Estas características paralelas al habla, a la forma en la que hablamos a los niños, eh, captan la atención del bebé y le involucran en esas interacciones musicales y establecen con él una comunicación previa a, a la adquisición del lenguaje por parte del niño. Eh, el canto materno, como veis en esa foto tan bonita, tiene una fuerte, esa fuerte carga emocional, ese fuerte de disfrute y supone la primera manera de calmar, de activar al niño, de comunicarse con él. ¿Por qué, es, pero ¿Por qué es relevante estas interacciones cantadas en un contexto como este? En un contexto de estudiar el desarrollo temprano o el riesgo de atipicidad en el desarrollo temprano. Bueno, pues el canto materno no solo es que está muy presente, sino que además tiene una serie de potencialidades de potencialidad de potenciar la interacción que lo hacen especialmente interesante eh, el canto materno para empezar es algo positivo supone una fuente de estimulación positiva placentera para mamás y para bebés he encontrado que al compararlo con otro tipo de interacciones de, al compararlo con juego mamá bebé o lectura de cuentos las madres refieren que durante el canto sienten una mayor cercanía con su bebé que aumenta el apego con ellos y de hecho los bebés cuando se analizan estas interacciones se encuentra que pasan más tiempo sonriendo, más tiempo vocalizando, más tiempo en definitiva mostrando eh, emociones positivas que de, de alguna manera van a repercutir en la interacción, esa mayor implicación. Además no solo es positivo, sino que desde pequeños los niños muestran entender ese fuerte componente social del canto materno de las interacciones, demostrando más atención, una preferencia para interactuar con aquellos adultos desconocidos que cantan canciones que les han cantado previamente sus madres. Esto no lo hacen cuando los niños aprenden, han aprendido o conocen la canción de, de dispositivos electrónicos, por ejemplo. Solo lo hacen cuando la música pertenece a ese componente social, a ese haberlo aprendido con su madre. Además, las interacciones musicales favorecen el enganche activo del niño de la interacción. La música o el canto es eficaz a la hora de captar y sostener la atención del niño y de hecho puede ser más eficaz que otras formas de interacción como puede ser el habla. Se ha encontrado que los niños prefieren atender a la cara de su madre, hablando, a la cara de su madre cantando perdón, que a la cara de su madre hablando, que prefieren atender al canto, que prefieren escuchar el canto sobre el habla y que además el canto favorece que ellos alcancen, que tanto ellos como sus cuidadores, padres y madres, alcancen un nivel de activación óptimo que posibilite o que favorezca enganchar en la interacción. He encontrado que, por ejemplo, durante, durante los episodios de canto, las madres experimentan una reducción del cortisol, que es la hormona del estrés, y que en los niños el canto es eh, más eficaz que, que otras estrategias como el habla a la hora de calmarlos cuando están llorando, que retrasa la aparición del malestar. Y que, aún más interesante, que nivela los, eh, los valores de cortisol. Que en aquellos niños muy activados, en aquellos niños muy nerviosos, el canto reduce la activación. Y que en aquellos niños que se encuentran poco activados, pasivos, eh, aumenta los niveles de cortisol. Claro, todo esto lo que nos, eh, lo que nos presenta es que el canto materno supone una interacción potencialmente muy positiva. Porque es placentera para madre y bebé, socialmente relevante que favorece que el niño enganche primero porque está atento y segundo porque está en un nivel de activación ni muy pasivo ni tan nervioso que no puede atender. Y además, como decíamos en la diapositiva anterior, es una conducta ya presente para estas familias, eh, para las familias en general. El 96% de las familias referían tener esta conducta como parte de su repertorio, referían cantar a sus bebés como parte de las conductas de cuidado con lo cual todos estos potenciales beneficios resultan aún más interesantes porque es algo que ya está presente. Eh, y si, si estas interacciones son potencialmente, o tienen estos eh, potenciales beneficios, ¿se ha estudiado su eh, impacto en el desarrollo? Bueno, pues se ha estudiado sobre todo el entrenamiento en habilidades musicales durante la infancia. Se ha estudiado cómo aquellos niños que están expuestos a entrenamiento musical hay una correlación con puntuaciones más altas en diversas variables, en vocabulario, en funciones ejecutivas. Pero claro, esto no es tanto lo que nos interesa, porque por mucho que sea un entrenamiento musical en la infancia, al final no todos los niños están expuestos a ese entrenamiento, mientras que sí, los niños sí están expuestos, como decíamos, a esas interacciones musicales con su cuidador o cuidadora principal. Respecto a esto hay menos investigación, respecto al impacto de cómo el canto del cuidador principal eh, favorece o no el desarrollo y menos investigación. Pero sí quería destacar el estudio que veis en pantalla de Jerry, eh, porque es muy interesante, porque lo que hicieron fue comparar a un grupo durante seis meses, tuvieron a, a Madres y Bebés, un grupo compartiendo interacciones musicales activas, más o menos guiadas, es verdad que no eran espontáneas, eh, pues compartiendo distintas actividades a través de la música y otro grupo compartiendo actividades fuera de la música. Y lo que encontraron es que seis meses después Aquellos niños que habían tenido la oportunidad de participar con sus madres en interacciones musicales tenían puntuaciones más altas, por ejemplo, en signos prelingüísticos, que aquellos del grupo, del grupo no musical. Claro, nos cabe la duda de, ¿y en grupos eh, que tengan riesgo de tipicidad en el desarrollo? Bueno, pues en, si hay poco estudio sobre las interacciones musicales espontáneas, sobre el impacto de las interacciones musicales espontáneas en el desarrollo típico, en atípico hay aún menos evidencia. Sí hay evidencia respecto a prematuros, eh, a prematuros eh, hospitalizados en concreto. Se ha encontrado que cuando mamás y bebés pueden compartir en esa hospitalización momentos de canto, los bebés tienen mejoras en distintos valores médicos, mejoras pues, en la saturación de oxígeno en sangre, en la ingesta calórica e incluso un impacto a largo, a largo plazo una mejor autorregulación de las emociones cuando se le mide unos meses después. Pero ¿y en riesgo de autismo, que es eh, un poco el hilo conductor de, nuestra, de nuestro proyecto, de nuestras tesis? Como ya han dicho las compañeras, en riesgo de autismo hay un riesgo de, de que las interacciones mamá-bebé o las interacciones, perdón, cuidador-bebé tengan atipicidad desde el comienzo por los distintos factores que decíamos tanto del niño, como la experiencia previa del cuidador, como de la diada en sí. Entonces, ¿es posible que estos potenciales beneficios de la interacción musical impacten en el riesgo de autismo, en las interacciones tempranas de mamás y bebés con riesgo de autismo? Pues esa es un poco la pregunta de mi tesis, eso es un poco lo que yo busco eh, estudiar. Y como decía, como ya han dicho las compañeras, en Traveritea tenemos múltiples momentos de medida, y en tres de esos momentos de medida, a cuatro, ocho y doce meses, tenemos una tarea que es la interacción sin juguetes, que es una tarea de cuatro minutos en los que simplemente pedimos a la madre que interactúe como lo haría en su casa, que interactúe lo más parecido posible a cómo lo haría con su bebé. Y lo que encontramos es que ellas de forma espontánea, sin indicárselo, cuando les pedíamos que interactuaran con su bebé como lo harían normalmente, eh, empezaban a cantar. Especialmente a cuatro y ocho meses empezaban a cantar a su bebé y compartían momentos pues, muy bonitos como el que veis en la foto, pues, momentos con sonrisas, momentos que ambos disfrutaban. Y lo que busco con mi tesis es analizar esos momentos de canto espontáneo. En concreto, ver cómo mamá y bebé intercambian la atención, las emociones, cómo son las vocalizaciones del bebé en ese momento y cómo se sincroniza la diada. ¿Para qué? Pues con el fin último de derivar implicaciones prácticas con el fin último de determinar si las interacciones musicales pueden uno, favorecer la interacción de mamás y bebés con alto riesgo y dos, favorecer el desarrollo de estos niños con alto riesgo. Claro, para eso, para derivar esas implicaciones prácticas hay que ir un pasito más atrás, que es conocer, si no tenemos evidencia sobre las interacciones musicales de alto riesgo, primero necesitamos caracterizar cómo son estas interacciones, cómo evolucionan a lo largo del tiempo si son o no iguales a las de niños de bajo riesgo y sus cuidadores principales, si son o no similares a las interacciones no musicales, si las dificultades que se han encontrado en interacciones tempranas no musicales se repiten en el canto o si son distintas y puede efectivamente el canto ser potenciador de, de la interacción. Y bueno, yo no he sido creo demasiado rápida, pero ahí tenéis mi email en la diapositiva para cualquier cosa y aunque no es la diapositiva más estética, tenéis ahí las referencias por si alguno de los estudios pues, os ha producido más curiosidad, pues ahí tenéis un poco los estudios que muy brevemente he comentado. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti Beatriz y gracias a María, a Marga, a Ruth, a Cristina y a, y a Mercedes. Y gracias a todas las personas que, que os habéis conectado a, a, este primer, eh, a esta primera sesión del ciclo Investigando Nos Transformamos. No nos da tiempo a responder a, a preguntas. Hay una sola pregunta que ya la hemos derivado de una persona de Perú. Muchísimas gracias de nuevo, aunque ya lo hemos agradecido en el chat, a todas las personas que se han conectado también desde Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Perú, etcétera, de Argentina también. Eh, sí que me pide Mercedes eh, que quiere comentar un, un par de cosas del chat. Adelante, Mercedes. Eh, muy rápidamente, eh, en relación con el BITAT eh, forma parte de la, del proyecto que está en marcha ahora, de la revisión el que esa versión nueva eh, esté abierta para todo el mundo, no solamente para los servicios y profesionales de plena, de plena inclusión. En primer lugar. En segundo lugar, respecto a alguna preocupación también que se ha expresado en alguno de los chats, que tiene que ver con, con la depresión, las dificultades, situaciones de pobreza, etcétera, eh, de muchas de las familias, eh, simplemente señalar que aquí nos hemos focalizado en algunas de las líneas de trabajo que parecía o nos pareció que, que formaban un conjunto homogéneo para la sesión de hoy, pero que dentro del grupo de travertía, como ya señaló Ruth, hay también una línea de trabajo importante y muy, muy en fin, eh, que nos preocupa mucho acerca de la salud mental y, particularmente, el estrés de las, de las familias. Entonces, Cualquier eh, cuestión eh, directamente relacionada o indirectamente relacionada con los temas que se han planteado hoy, lo que sugiero es que directamente los podáis trasladar a Ruth, que como coordinadora del eh, proyecto y del equipo Traveritea pues, podrá derivar adecuadamente eh, las respuestas a eso. Y agradecer de nuevo pues, una vez más eh, eh, la oportunidad de que todos hemos podido disfrutar de las experiencias y de los trabajos de, de todos los presentes. Muchas gracias a los asistentes. A vosotras. Eh, y ya sin más, eh, vamos a, a despedir la sesión. Enrique, no sé si quieres comentar algo. Y antes de cerrar, podréis ver un pantallazo que compartirá mi compañero Fermín con el anuncio de las siguientes sesiones. Nada, por mi parte, agradecer a todos y todas la presencia y sobre todo el valor de, de lo expuesto e invitaros a seguir conectados a este ciclo de seminarios. Un fuerte abrazo y nada más. Muchas gracias.